Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Ya, yeah. bueno. Eh, hace mucho no grababa, no subí video al canal hace como 9 años, pero hoy va a ser un video diferente. Hoy vamos a ver cómo hacer un video como los que he subido. Ya. Yeah. I like it, Kaji. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un video de Genshin. Cómo hacer un video de Genshin. Paso un. con música de Kirby. Ok, luego dice paso 2, pon oh, memes de hace 3 años. Voy a buscar acá, memes de hace 3 años. Memes de hace 3 años. Vamos a ver que hay en imágenes. Ok, memes de hace 3 años. Aquí hay memes de hace 3 años. Ok, luego dice paso 3, pon clip de ti de tu persona matando slime. Para eso vamos a tener que trabajar, ya tenemos la música, ya tenemos los memes. Lo único que tenemos que hacer es ir a matar de slime. Así que, ¿dónde do hay slimes? Bueno, vamos a tener que ir a buscar slimes y pues, mientras los voy a ir contando... ¡Fuck, fuck! Pero, weón... Uy. Uy. Me piro, adiós. ¡Fuck, Bye, have a great time. Espérate que como sube en el agua, este me lo procura. ¿eh? No. bueno, aquí están los pibios otra vez. Ahora sí, vamos a ver quién revienta quién concha de tu hermana. Entonces, Bueno, ya está. Entonces, si juntamos la música de Kirby con... ¿Qué más será? A los memes de hace tres años. Y juntamos mis clips matando slimes. Que hay más slimes y me los voy a bombardear eh, en teoría ya, ten ya tendríamos un vídeo para mi canal ya tendríamos en, en teoría así que pues voy a matar estos slimes y pues yo creo que hasta aquí el vídeo yo creo que sí porque sinceramente miren ya la cosa es que todo, hasta, todo este tiempo pues estoy muriendo de calor y, y pues si abro la puerta hay mucho ruido entonces voy a terminar el vídeo voy a abrir la puerta voy a refrescarme porque me estoy muriendo de calor no es broma en serio ayuda y ya tendríamos un video para mi canal así que procedo a abrir la puerta